Qué interesante que es esta historia porque justamente Omar Rojas salió el 20 de septiembre. El 20 de septiembre desde La Quiaca y ya llegó aquí al departamento de Las Heras y va a continuar porque tiene una cruzada para concientizar sobre el Parkinson. Mirá qué importante, Tano. Estamos en vivo justamente desde este departamento y vamos a hablar con Omar que viene pedaleando, pedaleando para que esto sea posible, para decir el deporte es importante para una mejor calidad de vida. Muy buenos días, gracias por recibirnos, Omar. Bu buen día Canal 7 y buen día a todos los oyentes de, de la comunidad de La acera. Bueno, primero felicitaciones de parte de todo Hola Mendoza y de parte de Canal 7 por esta cruzada que estás haciendo. ¿Hace cuántos días venís ya eh, transitando el país? Yo la, yo salí de las que acá el 20 de septiembre y bueno, ahora estoy acá en La acera y... Y pedaleando, y, pues, y gracias a Dios, mientras más kilómetros ando, ando mejor, así que yo vivo la vida, la mejor calidad de vida, le estoy dando a mi cuerpo, y, y eso es para a todo el parque en la República Argentina, y donde voy pasando. Vos los decías fuera de cámara, el hecho de hacer deporte, de estar en actividad, te mejoró la calidad de vida. Sí, totalmente. Yo antes, como estaba antes, no podía sujetarme, andaba con bastón todo y bien. ahora me ve usted sin temblor y cada, cada kilómetro que voy pasando me siento cada vez mejor, así que es la mejor calidad de vida que tengo. Es para todo y para mí también, todo así. ¿Cuántas horas por día andas en la bicicleta? Digo, para ir cumpliendo los objetivos y saco a las 9 a la, a la mañana hasta circular la ruta y depende de los kilómetros que haga, a veces me propongo hacer 180 oh. y estoy a las 5 de la tarde andando así en la bicicleta sí, y a claro. veces... Nos decías hoy porque yo creía que con la bici eh, justamente Omar iba a llegar a Tunuyán pero no me dice, no, voy a ir hasta San Rafael en el día de hoy. Sí, porque yo le pregunté a, a, a Ramiro, le digo, ¿cuánto hay allá? No, dice hay 80, no, es poco para mí, le digo, así que pues, estoy acostumbrado Andar a 180, 190, 200. El cuerpo me lo permite, por eso voy a llegar a Santa Rafael ahora. Saliste justamente desde Jujuy y vas a llegar a Ushuaia, ¿es así? ¿Cuándo pensás llegar? Y el, así como voy, yo pienso que tengo que estar el 20 de noviembre, la meta, y, y creo que lo voy a cumplir y, y voy a llegar a los tiempos que yo practicaba, así que vamos. Vamos con todo, con confianza y fe que eh, se va a lograr todo eso. Eso es lo que nunca se debe perder, ¿no? La esperanza, la fe. Eh, te pregunto, ¿esta bicicleta te ha bancado todo el camino, digamos? ¿Se la aguantó todo el camino o has tenido que cambiar de bicicleta? No, no, todo, con esa de que salí eh, me está respondiendo. Eh, está está armada para terminar la travesía, así que... solo en y dice, va a llegar con esa, pero con esta bicicleta la, es mi compañera de... de es mi compañera mía, porque es una medicina mía la que tengo yo a la bicicleta. Esta es la que nunca te abandona. Omar, ¿cuántos años hace que estás justamente realizando esta actividad? ¿Que estás andando en bicicleta? Yo no soy ciclista, yo soy un paciente de Parkinson. Y esa es la medicina, es una medicina para mí. Y la bicicleta para mí es un, una mejor calidad de vida que me da mi cuerpo. ¿eh? Y yo trato de darle la mejor calidad de vida que la bicicleta. Hace tres años que empezó a andar en bicicleta. Tres años, y sí, mira, ya está cruzando el país en bicicleta. Eso es el verdadero ejemplo de cuando uno quiere, se puede, ¿no? Es así, te acompaña siempre la familia con mensajes, estás acompañado por la gente, es muy solidaria, nos decías. Sí, ¿no? mucha gente que me apoya. yo lo agradezco a la familia Jamiro de los Ríos, que se portó muy bien conmigo, me prendió todo a su casa, y, y lo solida, y estoy agradecido de la vida. Y... Y mucho a la directora de deporte también, a Mariela Spiegel no, no me acuerdo de la Pilla pero a ella, ella me ayudó bastante también, me recibió me, con unos sequios que me los llevo también para la institución que tengo yo, tengo una institución de parques necesariamente sí, le vamos a poner todo a... ...a donar todas las colaboraciones que me, me brinda la, la gente. Bueno Mar, te felicitamos desde todo Canal 7, desde Hola Mendoza... ...y esperamos que llegues a destino, que seguramente lo vas a hacer... ...porque venís transitando con mucha fe y esperanza... ...y es lo que también te queremos transmitir nosotros... ...así que el mayor de los éxitos y que llegues a Ushuaia. Gracias y, y bueno, le, acá quiero dejar un mensaje para todos los que pasen parques... ...en, en Mendoza, en la acera, en todo donde se encuentren y me escucha, salgan adelante, no se escondan, no se aílen, porque hay motivos para vivir, y vivir mejor calidad de vida, que más la bicicleta o el deporte que le gusta, la, que a uno que lo haga, porque se está comprobando que la actividad física es lo mejor. ...para sacar adelante la mejor calidad de vida para el parque. Claro que sí, gracias Omar nuevamente. Omar Rojas entonces va a cruzar desde Jujuy directamente a Ushuaia... ...y Mariela Epis, que es la directora de deportes del departamento... ...lo está acompañando. Mariela, ¿qué significa acompañar a un deportista que viene recorriendo todo el país? Bueno, para nosotros ha sido piel de gallina recibirlo ayer... Eh, ...lo recibimos a través del intendente Daniel Orozco con Yanina, ...que nos avisaron, eh, Ortiz, la Secretaría de gobierno y bueno su historia, su vida, aparte fue piel de gallina porque venía solito con su bici, tenía compañía que la perdió en el camino porque se enfermó, así que venía, así como lo ven, con una mochilita, eh, recibirlo a través de Prensa Ramiro, gente solidaria y eso hace el deporte, es una gran familia la del deporte. Así que hoy nos está dejando una más, más es lo que estamos aprendiendo que lo que le podemos transmitir. Un ejemplo, un ejemplo de vida. Piel, como digo, de, un ejemplo para todas las personas que están padeciendo Parkinson, ¿no? Sí, para, para las personas que están padeciendo Parkinson, para todas las personas que quieren hacer deporte, nunca es tarde, eh, nos ha dejado una enseñanza tremenda porque, como dice, ha empezado hace muy poquito, entonces vemos cómo cambia el deporte, la calidad de vida para todas las personas, independiente de su edad, de, lo que, de la actividad que hagan, eh, bueno, acá apoyándolo y acompañándolo, que es lo que va encontrando en el camino. Mucha familia del deporte, que es, esto es hermoso. Muchas gracias, directora. Muchas gracias a ustedes. La palabra de la directora de deportes del departamento de las heras. Eh, escuchábamos a Mariela Epis, entonces, junto a Omar Rojas. Los despedimos desde acá, Tanito. Yo me voy a quedar con Omar, le voy a decir cuál es el secreto para llegar, por lo menos. Yo quiero llegar, te digo, a Luján. Llegando a Luján, yo soy feliz. No a llegar, Vamos a ver bueno. si podemos eh, acompañarlo un poco desde acá. Bueno, creo que te quedas en el primer puente ahí de Costanera. Me parece que no te dan las piernas, Pablito. Un gran abrazo eh, a Omar y que tenga un excelente recorrido.